Bueno, me alegro mucho. ¿Qué nos has traído hoy? Algo Tenemos para como divertirnos. minis camas elásticas. Así es, así es. Mini tram. ¿sí? Mini tram, perfecto. Así vamos a trabajar. Es súper divertida la clase que vamos a hacer hoy. Muy bien. Eh, es como si nos transformáramos en niñas. Me encanta. Así, a la vez que entrenamos. A saltar. A saltar Vamos. Te voy a contar algo para que tengamos en cuenta, Clara. Sí. Eh, no te vas a caer, no, no sé. pasa nada. Hay que tener confianza en el mini tram. La idea es que no te vayas a los bordes. ¿Sí? Bien, saltar bien a estar en a medio, siempre... Entradas Perfecto ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña entrada en calor Dale después una pequeñísima coreografía Estás oh, encantó lista? Y hay, hay como clases específicas de esto Hay clases específicas Ay, qué divertido. Vamos a hacer tan solo siete minutitos Bien. La clase dura una hora Hay que bancarse así una que hora hay saltando, Hay que ¿eh? una hora Pero, bueno, nada Hay distintas intensidades Para Bárbaro. personas que están más entrenadas Y otras que recién inician Así que todo el mundo lo puede hacer Perfecto ¿Estás lista, Vamos. Clary? Sí, listísima. Vamos a empezar entonces Separa tus piernas Hace un gran rol de hombros. Uno más. Toma aire arriba. Que empezamos a trabajar. Adelante. Largamos el aire adelante. Flexionamos las rodillas. Y ya estamos listas para nuestra canción. Vamos. Así que subimos. ¿Sí? Y empezamos a trotar para entrar da, ¿eh? en calor. Perfecto. Bien arriba las rodillas. Un poquito más. Eso es. Vamos a hacer corridas dobles, ¿sí? Dos okay. veces. Dos y dos. Dos y dos. Lo más arriba que puedas, llevar tus rodillas. Eso es. A la altura del ombligo. Muy bien. Corridas simples. Corro, corro, corro. Bien arriba. Vamos a llevar los talones a la cola para entrar en calor, ¿sí? A la cola acá, Clary. Talón ah. a la cola Voy hacia un lado y voy hacia el otro. Hundí tu zapatilla hacia el piso. Más que saltar, la hundimos. ¿Sí? Una vez más. Vamos. A correr. Corro, Clary. Dale que es la entrada en calor. Bien arriba. Eso, eh. Es. canta encanta, fui divertido. Muy bien, vamos, dale, Clary. O sea, si bien, me estoy agitando ya. Es divertido, chicos. La es estoy divertido, pasando bien. divertido. mira vas a abrir. Dos veces y cerrar. Dos abro, dos cierro. Dos abro, dos cierro. Eso es. Abro y cierro. Bien, Clari, Dos y dos. A correr. Corro. Bien arriba. Vas a hacer simples, simples, dobles. mírame Simple, simples, dos. Y simple, simples, dos. Simple, simples, dos. ¿Qué tal si nos dobles? Aplaudís, Clarice. Dos. Simple, simple. Dos. Simple, simple. Dos. Eso. Bien arriba. Eso. Yes. Yeah. Y este touch. Lo usamos para descansar. Bien. Voy y vuelvo. Respiro. El talón se va al frente. Toco el talón. ¡Cótalo! Ahora se lo Clary. Doble. Dos. Y dos. Dos y dos. Eso. ¿Estamos bien, Clary? Re bien. Muy bien. Vamos a hacer entonces una corrida más. Bien arriba. Ahora. Corro. Corro. Vamos a ver todo el estudio. Así que cuatro corridas a cada lado. Dale. A ver a Lucas. Cuatro, tres, dos. Atrás. Cuatro, tres, dos, vamos. Cuatro, tres, dos, vuelvo. Cuatro, tres, última corrida. Acelera acá, Clarice. Ah, acá. Dale. Rende, que te... río. Dale. Dale. Son 15 segundos. Acelera la Clarice. No, acá me estoy muriendo. Ocho. Chicos. Estoy siete, dejando la vida. Seis, cinco, cuatro. Respiro. Respiro. Bien, clarín. Último minuto. Vamos, vamos. Se da más laterales. La recuperada. ¿Sí, dos y dos. Para un lado, para el otro. Traten de que todo empiece a por En el militar. Sí, a la suerte. Corre. Corro. Corro. Bien. bajamos la intensidad con muchacha. Voy y vuelvo. El siguiente toca el mini tram. Toco y vuelvo. Cuatro, tres, dos. Alto ahí, clarín. Bien, bajamos. Eso. Vamos bien? De diez. Muy bien. Toma mucho aire arriba. Inhalo. Exhalo abajo. Eso es. Muy bien. Por detrás te vas a bajar. Atrás. Vas a poner solamente el talón en el piso. Toma aire de vuelta. Y adelante, exhalo. Sin flexionar la rodilla. mantenerla extendida. Eso es. Cambiamos. La otra. Toma aire. Y exhalo adelante. Lo quita la cabeza. Eso es. Vamos a estirar cuádriceps. Vamos Así que. De va el talón a la cola. Mantenete derechita. Sin separar la rodilla de la otra pierna. Cambiamos. La otra. Bien derechita. Equilibrio. Bien, Clary. Es un ejercicio súper beneficioso para quemar muchas calorías, Ajá. bajar de peso, digamos, el objetivo principal. Como es una superficie elástica, no hay problemas con, con las articulaciones, articulaciones. Claro. de caer, rodillas, tobillos, así que todo el mundo la puede hacer. Me encantó, ¿Sí? excelente. Muchísimas gracias, Clarín. Gracias, gracias. Caro. Un gusto tenerte por aquí, como siempre, bueno, aprobar esta actividad, está buenísima. La encuentran a Caro en las redes sociales como BioGym, Caro Mereta, de esta manera para dejarle un mensajito, Perfecto. ir a tomar clases con la profe, que es lo más. Gracias. Ahí estamos viendo el Instagram. Mucho. Gracias.